Quiero retomar las palabras de una representante de los administrativos a la Comisión de Carrera, quien nos decía en la reunión que hicimos con todos los funcionarios de nuestra universidad que habíamos dado un primer paso muy importante para fortalecer el personal administrativo. Se trata del Estatuto Administrativo Acuerdo 004 de 2022 que todos conocemos y que hemos explicado ampliamente. También decían los representantes de los funcionarios que vamos paso a paso, con cuidado, con respeto a toda la experiencia de nuestros provisionales, nuestros supernumerarios, para que tengan una gran posibilidad de ingresar a la carrera administrativa. Hemos venido implementando el Estatuto Administrativo, comenzando con los beneficios. Hoy ya es posible que los administrativos, como un reconocimiento a su labor, su entrega, su compromiso por la universidad, tengan un día de descanso en el día de su cumpleaños, el día del servidor público, el día de la familia, ya está allí reglamentado. Los tres días de la Semana Santa, todos hemos podido aprovecharlos y estar con nuestras familias, estar también en nuestros momentos espirituales o fortaleciendo valores con nuestros más allegados. Dejamos reglamentados los cinco días hábiles que se posibilitaron conceder en este estatuto administrativo para que todos nuestros funcionarios puedan descansar a mitad de año. Pero hemos pensado muy bien esto, para que la universidad pueda seguir funcionando. Habrán dos periodos en el mes de junio, pero sumando los cinco días con festivos, tendrán la posibilidad los funcionarios de tener 11 días de descanso, de disfrute a mitad de año. Este descanso remunerado para todos los funcionarios, provisionales de planta, supernumerarios, personal de carrera administrativa y trabajadores oficiales, es una muestra de agradecimiento por el compromiso y la ardua labor que realizan en la universidad. Además, se reitera lo mencionado en la reunión del 8 de abril. La administración ha venido pensando trabajando y reuniendo de manera cuidadosa todos los elementos e insumos para la realización del concurso, entre los que se encuentran la actualización del manual de funciones, los términos de referencia para operadores para garantizar la transparencia y el proceso de capacitación para los funcionarios que permitirá que estos tengan mayores posibilidades de acceso a la carrera administrativa en conjunto con la valoración de su experiencia dentro de la universidad. Por tal motivo, se invita a la comunidad a no dejarse confundir con aquellas informaciones que desdibujan los logros y trayectoria de los administrativos. Es preciso recordar que el concurso no se llevará a cabo durante esta administración y será responsabilidad de la siguiente.